Continuamos con este informativo desplazándonos hasta la comarca de Molina, donde los activistas de la otra Guadalajara siguen reivindicando soluciones para su zona. La otra, Guadalajara, celebró este domingo un acto reivindicativo en los campos de la Banda de la Ayunta, al que asistieron personas llegadas de infinidad de pueblos de la comarca. El acto tuvo como centro temático la necesidad de avanzar e innovar que tiene la comarca de Molina, tanto en las actividades económicas como en el campo político. Así, en primer lugar, se ofreció una charla-coloquio sobre la introducción del cultivo de la banda en la comarca de Molina, ofrecida por Ángel Luis López, miembro de la Otra Guadalajara, y al tiempo, agricultor y emprendedor. También los más pequeños pudieron disfrutar de talleres de dibujo y recreativos a cargo de David Tarriño Barrio Nuevo, joven miembro de la Otra Guadalajara. El acto finalizó con la lectura de un manifiesto titulado Por una comarca viva, en el que se criticaron los últimos nombramientos relacionados con el reto demográfico. Mirad la belleza de estos campos, son como una metáfora de nuestra tierra, la floración del despliego en pleno verano es como la explosión de vida que se da en nuestra comarca cada año en estos meses. Luego, durante el año, la comarca de Molina languidece como la lavanda. Puede haber personas que crean que la grave despoblación del territorio se debe al clima. Los hay que señalan a la escasez de recursos e incluso los más audaces hablan de combinaciones de factores. Sin embargo, aunque no es un secreto para nadie, este año hemos confirmado que su desarrollo, sí, su desarrollo se debe a una causa política. Durante 30 largos e interminables años, esta tierra ha estado sujeta a un régimen en el que nadie podía pronunciar palabras como comarca y, por tanto, se le negaba su unidad. Y mucho menos despoblación, con lo que se negaba nuestra realidad. Para el gobierno de Castilla-La Mancha, la despoblación de nuestra comarca ha sido la puerta de atrás de región. Algo que debía ocultarse con una especie, como una especie de enfermedad vergonzante. También cabe la posibilidad de que durante todos estos años la responsabilidad directa de la Junta de Comunidades hiciera que se quisiera evitar a toda costa que trascendiera una realidad tan patética como la inoperancia de la política regional. La actividad se enmarca en un proyecto de la otra Guadalajara que pretende ir reproduciendo en diferentes lugares de esta tierra, a través de distintas actividades informativas y educativas, la reivindicación de una comarca, que dicen en nota de prensa, merece dejar atrás de una vez por todas las barreras, especialmente políticas, que le impiden progresar.